Mi nombre es Rebeca Villalta, eh, tengo 16 años, yo toco el violín, desde los 8 años estoy tocando el violín y yo empecé en, una, en un instituto que se llama el EMAI, que queda por mi casa y después de eso, un año después, me pasé a la Universidad de Costa Rica. Todavía es difícil presentarse porque hay muchos nervios pero yo creo que he aprendido mucho de mí misma cuando estoy en el escenario y he aprendido mucho que es realmente lo que quiero hacer en mi vida. Bueno yo tengo mucho apoyo de muchas personas eso me ayuda mucho a alcanzar mis metas, también eh, soy disciplinada, uno puede tener talento pero lo que más importa es el trabajo que uno le dedique y me encanta eso creo que es el secreto. Para mí el éxito en la música o en cualquier disciplina que uno tenga es realmente ser feliz y ser apasionado por lo que uno hace. Más que llegar a ser famoso, más que llegar a, eh, no sé, tocar las cosas más difíciles, me parece que es más importante eh, realmente estar enamorado de lo que uno hace y hacerlo porque uno quiere. es lo más cercano a la magia, entonces como me transporto a otro mundo y, y puedo yo transmitirle a las personas eh, música preciosa, también me ha enseñado a tener un, más sensibilidad eh, porque yo de naturaleza soy, no soy tan sensible como me he convertido por la música y me ha hecho una mejor persona yo creo.